En el marco de los Encuentros Premium con el Vino, Ciclo 2011, asistimos al Hotel César Park de Buenos Aires. En esta ocasión la bodega invitada es Catena Zapata. Escuchamos al señor Arnaldo Gómez, director comercial de la bodega, quien nos cuenta las oportunidades de los vinos argentinos en el exterior. A mí me parece, en mi humilde opinión, que la Argentina tiene una oportunidad interesante de seguir ...haciendo crecer la, la exportación a partir de su presencia cada vez más creíble en el mundo. Tal vez el riesgo principal es especializarnos en el Malbec... ...por lo cual deberíamos hacer un esfuerzo para que además del Malbec... ...contarles al mundo que somos capaces de elaborar también muy buenos Cabernet... ...muy buenos Chardonnay, muy buenos Sirá, muy buenos Cabernet Franc... ...creo que en ese sentido tenemos una oportunidad importante por delante... Eh, ...justamente a partir del éxito y el reconocimiento que está teniendo el Malbec. Entiendo que el próximo gran descubrimiento del mundo respecto a, a nuestras variedades... ...va a ser el torrontés, ya en Estados Unidos ha comenzado a hablarse de una manera significativa... ...y con, con mucha admiración respecto a nuestro torrontés, así que ahí ya tenemos otra oportunidad. En lo que respecta específicamente a Bodega Catena Zapata, de quien yo soy director... Eh, bueno, un poco de sumarnos a esa oportunidad que tenemos como país, seguir tratando de llevar la bandera de Argentina como un país capaz de producir vinos aptos para competir con los mejores del mundo eh, y adicionalmente seguir en todo caso tratando de lograr un gran crew el primer gran crew de América y que esté a la altura de los grandes crews de Francia, no estamos creo Sinceramente que no estamos muy lejos, creo que si no es este año, el año que viene, esto es un logro que, que vamos a disfrutar mucho nosotros, pero sobre todo como Catena Zapata, pero sobre todo como Argentina.